¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? No, es lento. Tiene que ser lento para Bueno para para Carlos, ya tú sabes Aquí este es tu sitio, este es este tu lugar eh, Esperamos que te mejor. Ayer te fuimos a visitar, la pasamos bien chévere Dos horas Y eh, En la semana vamos a ver si sí, inventamos otro, otro día más Espero en Dios que salga rápido De ahí del de, de hospital Que eso no es, tú, tú estás cogiendo las vacaciones No, estás cogiendo de bobo a nosotros Ok, nos vemos, bye Franco, eh, esperamos que te mejores pronto, que ese pipí quede otra vez nuevo. Y que lo juegue, este, este, estoy esperando, que, para que estrelle el mío. Está bien. Franco, pues que te mejores okay. y para que estés aquí próximo domingo, eres el mecánico oficial mío. Necesito que vengas aquí a ayudarme. ¿Estás ready? Franco baby, get well, come back and fly airplanes with us. We love ya. Come on back, baby. Franco, sabes que tú eres ahí un, un baluarte aquí de los Tortuguero Hawks, como así que, que esperamos que, ahí que tú estés con nosotros de nuevo para que siga ahí dando batalla a favor ahí de los Tortuguero Hawks. Hola Franco, mi nombre es Olvin, él es hombre Olvin Junior, somos los nuevos en el grupo ahora, acabamos de comprar este avión, así que te recuperes pronto. Estudiante, estudiante mío que lo estoy enseñando ya voló su primer circuito solito, bueno, no solito, pero lo hizo. Así que ya compartiremos. Te cuida. se me dio que yo le dije a muchas que estaban conmigo Vete para acá para que lo vean Para que lo vean antes, antes de que de que huelen primero ahí ahí up, ver. Up, up, up. Up. Thank <laughs> you. Right down the run. 看看